¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer la caja secreta de Esponja. Voy a reutilizar una caja, voy a utilizar cartulinas, papel seda y una foto. Como pueden ver los materiales están muy fáciles de conseguir y espero que a quien obsequies esta cajita le cause mucha curiosidad porque va a tener un secreto dentro. Espero les guste. Vamos ahora a ver cómo se hace. Voy a reutilizar una cajita de juguetes, la cajita que vayan a reutilizar le van a cortar estas partes y voy a forrarla con papel craft. ahora voy a hacer la tapa en cartón duple voy a medir 4 centímetros en ambos lados voy a tomar la cajita y voy a medir acá esta parte que mide 18 centímetros entonces voy a medir 18.5 ustedes con la cajita que vayan a reutilizar van a seguir estos pasos para la tapita voy a trazar la línea y en esta parte voy a medir los mismos 4 centímetros Voy a trazar la línea ahora voy a tomar la caja y voy a medir esta parte del ancho de la cajita que son 27 centímetros entonces voy a medir 27.5 o 27 y medio cuando digo punta 5 es porque es y medio en esta parte voy a medir los mismos 4 centímetros de los otros tres extremos recuerden que los cuatro extremos deben de ser con la misma medida en este caso 4 centímetros, acá la corté y voy a hacer los quiebres, voy a cortar estos dos lados y voy a pegar así Acá corté unas tiras para borrar esta parte interior de la cajita, unas tiras rojas, cartulina. Y yo voy a ter terminando de borrar la, la tapita que vayan a hacer. Acá voy a copiar un mensaje. El amor que hemos construido ha sido gracias. A que somos el uno para el otro. En una cartulina rosada, que no les voy a dar la medida porque no sé qué cajita van a utilizar, qué tamaño, van, voy a dibujar a Patricio. Para los que les dé dificultad dibujar, pueden sacar o imprimir la imagen. Yo, sinceramente, lo estoy dibujando porque no tengo dónde sacar estas imágenes, todo está cerrado. Entonces, por eso lo dibujo. Voy a borrar estas líneas para delinear con marcador fucsia y para los que lo vayan a dibujar lo van a pintar así, voy a hacer acá los ojitos y voy a pintar el chorcito esta parte la vamos a pintar morada y voy a delinear acá los ojitos, sobre acá los dos puntitos negros las cejitas y la boquita, el ombligo. Voy a alinear acá esta parte y voy a hacer estas rayitas. Acá ya corté la imagen y voy a tomar un, un pedacito, un cuadrito de, en cartón craft y le voy a cortar estas dos esquinitas para hacer una cajita. La voy a pegar acá igual voy a pegar aquí a Patricio y voy a delinear, voy a darle formita a la cajita ahora voy a escribir un mensaje quieres ver lo que hay adentro, Coloqué adentro porque así dice Patricio pero también pueden escribir, quieres ver lo que hay dentro tu vida cambiará acá más la cajita, nos debe quedar así al derecho a la hora de tapar acá en esta parte de la base voy a pegar un papel craft esta es una tira en cartulina y le voy a dibujar estas florecitas estas las vi en el, en el vídeo esta decoración pueden hacerla con cualquier tipo de marcador y va a utilizar pegante en barra y diamantina para darle brillo esto es opcional si lo desean hacer si quieren forrar por la cajita con esta cartulina azul A hacerlo en toda la tirita y la vamos a pegar en la cajita nos quedaría así, esta parte no la borré porque acá vamos a hacer esta ventanita, vamos a medir acá 4 centímetros, 4 centímetros, 5 y 5 centímetros, vamos a cortar esta tapita, claro que ustedes calculan cuántos centímetros van a medir y terminamos de forrarla para los que la vayan pues a borrar nos quedaría así en esta parte vamos a copiar un mensaje recuerden que esta tapita si desean la pueden hacer más grande no sé qué caja van a utilizar mira mi tesoro más grande que pueden meter la mano así ahora hice este rollito de papel esta es una cartulina que mide 17.5 por 17.5 pero recuerden que esta es la medida de mi caja y vamos a pegar los rollitos acá en ambos extremos así acá corté un cartón esta sería una tapita voy a colocar enhebre una aguja con nylon y la voy a meter acá en el centro pueden utilizar nylon o cordón o una cinta, voy a hacerle dos noditos y voy a cortar acá, voy a utilizar corazones en goma eva, voy a cortar en la mitad voy a aplicar silicona líquida y lo voy a meter así voy a tomar más corazoncitos que serían dobles, voy a aplicarle a este silicona líquida y lo voy a pegar así, es muy fácil nos quedaría así y en esta parte voy a copiar un mensaje esta cajita es solo de mensajes déjame cuidarte voy a tomar otra tapita como pueden ver repetí la I, es solamente una I déjame cuidarte y hacerte feliz más adelante le voy a pegar corazoncitos a esa ahí, en la que me equivoqué y en la base van a colocar papel seda ahora sí vamos a poner esta tapita que la tapita debe ser según la cajita que vayan a utilizar y vamos a colocar esta otra acá pegué corazoncitos también a la tapa para decorarla y colocamos la tapita y en esta parte eh, voy a utilizar una foto, mi tesoro, eres tú mi amor. Sé que no soy buena expresando mis sentimientos, pensaba decirte que te amo y siempre te haré inmensamente feliz. Espero seguir teniendo la suerte de seguir siendo feliz a tu lado. Cada día logra sorprenderme con esa forma de tratarme tan especial y tierna, que solo tú sabes hacer, me parece. Y colocamos dentro los mensajes que sería pues el tesoro y la foto el tesoro lo que quieres decirle y la foto de los dos nos pues quedaría así amigos hemos terminado espero que el tutorial les haya gustado si es así manito arriba compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal